Hola, ¿qué tal a todos? Para los que no me conocen, yo soy Jiménez Hernández, odontólogo estético-reconstructivo y les cuento que la compañía by jim Hernández, una, una empresa especialista en fabricación de uniformes para el área de medicina y odontología, lanza su nueva colección de tapabocas con ciertas cualidades y características. En el área de medicina, las telas de los uniformes tienen que tener cierta tecnología que evita que las micropartículas, en este caso de agua, aire, saliva, sangre o fluidos, cuando salpican hacia la superficie del operador o el médico, evita el contacto directo y contaminación. Con ese tipo de tecnología o con ese tipo de materiales son fabricados los tapabocas. Los invito a que se acerquen un poco y conozcan de esa tecnología. En la fabricación, la cara externa del tapabocas es 100% con tecnología antifluido y para las personas que no conocen qué es, es algo parecido al impermeable. Y en su cara interna, trae una, una, un recubrimiento de algodón hipoalergénico, lo cual nos permite que la textura y la superficie sea muy suave y evita roce y lastimar la cara de las personas que lo utilizan. Excelentes acabados bajo estas cualidades y características. Voy a hacer una prueba para que vean que, por ejemplo, cuando las personas estornudan o existen vapores en el medio ambiente, donde pueden estar las partículas de virus o bacterias, evitamos a través de la tela que pase cualquier tipo de vapor el uso del tapabocas es indispensable ahora por la organización mundial de la salud lo recomiendan en todos los países para prevenir el contagio del coronavirus eh, algo muy importante que queremos dar a conocer y es que realmente los tapabocas cuando son eh, desechables pues no se pueden utilizar más de un día entonces la ventaja de esos tapabocas es que son 100% reutilizables lo utilizas un día lo pones lavar con agua y jabón, los pueden planchar normalmente y quedan listos para un siguiente uso. Entonces mi recomendación para todos ustedes en el, en el plan de prevención, sobre todo en esta pandemia, prevenir con tapabocas es indispensable. Muchos dirán, ¿por qué él está descalzo? Eh, es una forma de hacer la alusión numeral yo me quedo en casa y tratar de hacer un poco de apoyo a las políticas que hay en todos los países y tratar de hacer el confinamiento como lo requiere la ley. Los invito a que sigan acá la página de Scrubba Jiménez Hernández y conozcan más de ese tipo de tecnología y ese tipo de tapabocas. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.